De al cabo es a lo que venimos tres cositas. Uno, me gustaría pedir una disculpa a las bandas que no están en el cartel y que deberían de estar. Por otra parte, y a través de ustedes, me gustaría darle la bienvenida a los que por primera vez van a asistir al festival. La realidad es que cuando por primera vez asistes a un buen festival, la música la sientes y la vives de otra manera para el resto de tus días. Y por último, porque la realidad es que el rock and roll en vivo está probado que es una fuente de inspiración y de juventud. Así que pongamos de play y vamos a ver el cartel del Vive Latino 2016. Hola, somos abominables y vivimos el Vive Latino. Y en 2016 también lo vivirán los surfistas del sistema. De a los yerberos y Julio Revuelta. Hola, yo soy Carla Morrison y vivo el Vive Latino 2016 Y también lo harán Two Doors Cinema Club Dorian, Porter y Big Big Hola, soy Rubén Albarrán de Café de Cuba Y yo vivo el Vive Latino Al igual que en este 2016 lo vivirán Sistema Solar, Goran Bregovic, Maravilloso, Vicentico y Los Prodigy Yo vivo el Vive Latino Y en el 2016 también lo vivirán Secta Core, Apolo, de llamanas y Beta Hola, ¿cómo están? Soy Rob Velázquez de Los Linkwitz y nosotros vivimos el Vive Latino, como en el 2016 también lo vivirán Pedrina y Río, León Larregui, Los Toreros Muertos y Enrique Bumpe. Ahí nos vemos. Hola a todos los amigos de México. Somos los auténticos decadentes desde Buenos Aires y nosotros vivimos el Vive Latino. Y en el 2016 el Vive Latino va a estar Indios de Nalgas, y en un ciclopedia. No, Vaya no, la de ahora porque va a ser peligroso. Aguante, aguante, el vive el latino. latino mejor vamos, el, año, sí, el mejor festival de toda Latinoamérica, de todos lados. La verdad que nosotros, desde que, que fuimos la primera vez hasta la última que vamos a ir ahora, siempre decimos que es el mejor festival y que se siga haciendo. Viva la raza, viva México, cabrones. ¡Vive el vive latino! Una vez más, los auténticos decadentes en el vive latino. No te lo puedes perder. Bueno, ¿qué tal, amigos? Yo soy Crunchy de Los Tagapulco y yo vivo el vive latino. Y este 2016 también lo vivirán Comisario Pantera, Heavy Nopal, Of Monsters and Men y Reino. ¡Estén atentos! Somos Maligno y nosotros vivimos el Vive Latino. Y en el 2016 también lo vivirán todos tus muertos, Darnes, Natch y Savages. ¿Qué tal amigos? Soy Natalia Lafourcade, yo vivo el Vive Latino 2016. Eh, donde también estarán IBG, DLD, eh, Disco Ruido, GP, entre muchos otros más. No se lo pierdan, amigos, disfrútenlo mucho. Yo voy a estar por ahí. Les mando muchos besos. Hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Rosso de Plastilina Mosh y yo vivo el vive latino. Este 2016 también lo vivirán Iluso, Petit Felas, Edi Los Grasosos y Cultura Profética. Hola, soy Sabo Romo soy parte del Rock en tu idioma sinfónico, Vivo el río latino. Y este 2016 también lo vivirán Canaco y el Tigre, Clemente, Castillo, No te va a gustar y Punca